Horoscopo de pistis para hoy, 21 de marzo de 2018. Si tienes hermanas o hermanos será un buen día para poner todas las cartas sobre la mesa, especialmente si tienes hermanos mayores que tú. Ya no soportarás su autoridad. O quizás te encontrarás en la situación opuesta, donde eres el más maduro de los hijos, aunque tu hermano o hermana tenga 10 años más que tú. Cualquiera sea la situación, trata de aclarar las cosas.